Y hay un punto, chicos, donde nos tocará llegar algún día. Y es un punto donde quizás lo que al principio os movía ya nos mueve. Donde en mi caso, por ejemplo, el ganar más dinero ya no es un incentivo para, para hacer más. Ya no, ya no me mueve tanto. Al principio sí, veía mil, dos mil, ¡guau! ¡Wow! Una semana, es increíble. Te prometo, llegas a esto... y. Uno más uno, uno menos te da igual. ¿Pero qué es lo que no te da igual? Algo que no se puede curar con dinero. Y es el sentirte realizado. Mieres, joder, ¿qué, ¿Qué me está contando este tío de 25 años ahora a mí a sentirme realizado? Pues esto es lo que el dinero no puede pagar. La sensación de sentir que estás aportando. ¿Qué ocurría con la agencia? Yo con la agencia me iba de puta madre Elsa. Ganaba muchísimo dinero. Pero yo no me sentía realizado. No... mucho dinero, sí, está bien pero el dinero no lo es todo en ese sentido sentí si hay un vacío dentro de mí y eso fue lo que me llevó a crear la incubadora, el, el poder con... aportar, el poder ayudar a otros a esto ¿por qué? porque me hace sentir realizado, soy un egoísta porque lo piensas y dices, joder Dani, pero piensas sí, es que ayudo al resto pensando en mí es que yo lo que busco es sentirme realizado yo lo que busco es sentirme realizado, ¿y cómo consigo eso? con dos cosas esto nunca lo conté. Son dos únicas cosas las que me hacen sentir realizado. ¿Cuál es la primera? La acabo de decir. La, in -cu la incubadora de lanzamientos. Voy a decir como un tiro. Como un tiro. Y así me dice muchas veces, no eres una persona emocional. Yo, la primera vez que he con un negocio online, fue cuando empezaron a entrar las primeras ventas de mis alumnos. ¡Qué loco! No cuando ganaba yo 50.000 euros en blanco. ¡No! Con las primeras ventas de mis alumnos. ¿Por qué? Porque ahí fue cuando entendí que muchas veces tienes algo para compartir y te lo estás guardando dentro por ¿Y si no es suficiente? ¿Y si, ¿Y si hay alguien mejor? ¿Y si...? Y Y cuando te haces las preguntas incorrectas, recibes las respuestas incorrectas. Si estás toda la puta vida preguntándote, joder, ¿es va? ¿y si hay alguien mejor? ¿Y si, ¿Y si me ve mi vecino cuando haga el lanzamiento? ¿Y si me ve no sé qué mierda? ¿Qué es lo que vas a tener? Eso. Pero si cambias la forma en la que te preguntas y si empiezas a preguntarte, ¿y si? Esto es posible. ¿Y si? Yo puedo lanzar. ¿Y si? Yo puedo crear mi negocio online quizás obtengas respuestas diferentes pero lo que es loco pensar es que haciendo siempre lo mismo vas a tener cosas distintas es muy loco pensar eso en mi caso hay dos cosas que me hacen sentir realizado En principio lo era el dinero el dinero me movió el dinero era libertad ahora esto no me mueve ya no puedes venir a contratarme y decir oye Dani te pago 100.000 euros por hacer mil no no es eso lo que me mueve la incubadora y esto pero no los míos sino los de la gente de mi alrededor. Creo que no sois conscientes del potencial que tiene todo esto de los lanzamientos, ya no para vosotros, sino para la gente de alrededor. Si no fuese por esto, esto que os estoy explicando, si no fuese por esto, yo hace tres meses atrás no hubiese ido a casa de mi padre con una carta y un billete de Qatar Airways hacia Nepal, su sueño. No hubiese sido posible. ¿Por qué? Porque mi padre no tenía libertad geográfica. Es decir, no se, nunca había salido de España. Nunca había salido de España. ¡Qué loco es eso! Y la primera vez que se va, se va a Nepal a cumplir su sueño. Y no hay cosa más bonita que poder ayudar a cumplir los sueños de otros. Yo me acuerdo cuando estábamos subiendo al, al, al, al campo base, todo era... Claro, todo era... Vivíamos una puta película. Era una puta película. Cada paso que dábamos era una película. No lo creíamos. ¡17 horas de distancia! La primera vez que salía de España. Algo que... ¿Cómo? O sea, no es barato. Es decir, no son mil euros. No son mil euros. Es dinero. Y tiempo. Yo me acuerdo cuando estábamos subiendo hacia arriba y ya lo... Claro, al final, cuando pasan los cinco 5.000 metros de altura, ya no hablas. Y al principio, los primeros, los primeros metros de, del trekking, que son 14 días, dije jaja, bueno, ¿qué hacemos hoy? Eh, venga, tal. Eh. Cuando vas subiendo, ya dejas de hablar. Porque sabes que cada palabra que sale de tu boca te resta oxígeno. Entonces tú vas con el serpa, en este caso era David, mi padre, yo David. Y vamos los tres. Y los dos serpas adelante. Y lo único que se escuchaba, porque allí no hay, no hay, no hay animales, ya no hay vegetación, lo único que se escucha es el Horas, y horas, y horas, y horas, y horas, y horas. Y yo me acuerdo cuando ya en los últimos 100 metros que ves la roca, y al final es una roca donde pone, campo base verés, 5.364 metros de altura. Y ya a medida que la, que la que, que, mira, se me pone la piel de punta, cada vez que nos íbamos acercando, iba como la respiración más rápido, más rápido. Y yo miraba y decía, ya está, ya, ya lo hemos hecho. O sea, todas las noches que hemos pasado sin dormir, sangrando por la nariz, a menos 20 grados bajo cero. Menos 20 grados bajo cero. Que yo voy a mi padre y digo, como salgamos de esta ya no hay nada que nos pare. En, en cuartitos así, con el saco de dormir, tiritando de frío, 15 días sin ducharte. Eh, no, te podías, no podías sonarte la nariz porque salía sangre. Y todo eso se quedaba pegado para el día siguiente. Y dormías con la misma ropa que te levantabas. ¿Por qué? Porque el único objetivo era llegar. Objetivo. Si simplemente hubiésemos, nos hubiésemos puesto a caminar sin más, sin un objetivo, no hubiésemos llegado. Porque no es fácil y no es, y no es sencillo, es duro. Pero teníamos un objetivo que era llegar ahí. Yo lo hacía por él. A mí llegar al, al Everest no me supone nada. Pero él sí. Entonces, ya los últimos metros llegando, llegando ahí, la respiración. Y yo me acuerdo cuando ya tenemos la, la roca como a 5 metros. Tiramos los palos y nos derrumbamos todos. Loquísimo. Todos derrumbados. Después de 15 días. Después de 15 días y 25 años. Se hace realidad. Tío. Qué loco. Ya no es la pasta. Yo no tengo, no, no tengo una casa. No tengo un coche. No tengo eso. Pero puedo decir... Que ayuda a la gente de mi alrededor a cumplir sus sueños? ¿Qué vale más? Depende de cada uno. Depende de cada uno. Hay gente que prefiere un coche en la aquí en la puerta a un Ferrari. Perfecto. Para mí eso tiene mucho más precio. Porque hay un punto... ...donde eso no llena de esto? Y ojalá... Si alguno habéis llegado lo sabréis. Si no, llegaréis algún día donde entendáis. y Iréis, joder... ¿Qué razón tenía el, el, el capullo joven este?